Seil Vicente, exnovio de Aitana, en el videoclip de teléfono. El videoclip del primer single de Aitana se ha topado con un protagonista inesperado según las redes. Descomunal éxito del lanzamiento de teléfono, el single de Aitana Ocaña, que en menos de 24 horas supera con creces los 2 millones de visualizaciones. Además de este récord, las redes han hallado un morboso descubrimiento presente en el videoclip. Según afirman estas teorías no confirmadas, Vicente, expareja de Aitana, se il colgado entre las fotos pegadas del gran mural, al que atentamente mira la benjamina de OT2017. Además creen que los mensajes de la canción irían dirigidos a la expareja de Aitana. O podría ser Cepeda. Otros, sin embargo, desmienten que este sea el trasfondo de la canción, y hablan de teoría conspiranoica.